Hola, un recomendador es una herramienta digital que recomienda lecturas en función de los gustos del lector o la lectora. Aquí, por ejemplo, en este, si yo le digo que tengo pocas ganas de leer, un libro que sea facilito, me recomienda estas lecturas. Pero, si yo le digo que me da igual, me ofrece otra serie de preguntas. ¿Qué tipo de historia te apetece leer? Por ejemplo, un clásico. Y aquí me ofrece otras respuestas. Te enseño a hacer un recomendador. En primer lugar, tienes que tener claro cuál es el itinerario que vas a seguir. En el recomendador que te he mostrado antes, la primera pregunta era cuántas ganas tienes de leer. En este caso, ¿qué quieres leer? Y hay varias opciones. Cómic, poesía, teatro, novela... Si el lector, la lectora, clicase en cómic, se abriría una sección donde ahí estarían las recomendaciones de cómics. Si clicase en poesía, evidentemente no se le van a abrir los títulos de cómic, sino que se le van a abrir los títulos de poesía. Lo mismo si clica en teatro o en novela. Si clica en novela lo hemos complicado un poquito más, porque si su primera respuesta es «¿Quiere una novela?», directamente no aparecen las novelas recomendadas. Va a una sección donde hay otra pregunta «¿Y qué tipo de novela prefieres?» y hay varias respuestas posibles. Y cada respuesta de esta sección, de la quinta sección, lleva a, si elige aventuras, lleva a la sexta sección, si elige personajes rebeldes, a la séptima sección, y así sucesivamente. Entonces, en primer lugar, tienes que tener claro el itinerario, qué preguntas quieres hacer y en función de esas respuestas, a dónde vas a llevar a tu lector o lectora. Primer paso, dado, que no es poco. Segundo paso. La herramienta digital con la que se hace el recomendador es un formulario. ¿Cómo se hace un formulario? Entras en Google Drive, clicas en Nuevo y lo que queremos hacer es un nuevo formulario. Ponle título a tu formulario. La primera pregunta, yo te recomiendo que pongas el nombre para que luego cuando recojas las respuestas sepas quién ha respondido a tu recomendador. Ya tenemos la primera pregunta hecha. Quién es quién va a responder hasta a este recomendador. Para crear una nueva pregunta, a la derecha en la columna, clicas en Añadir pregunta. Y aquí sí, ya se pone en marcha tu itinerario. Hemos dicho que la primera pregunta era: ¿Qué quieres leer? Y que había una, dos, tres, cuatro opciones. Opción 1, cómic. Ya tenemos la primera sección creada. Volvemos al itinerario y hemos dicho que, si quiere leer cómic, se va a abrir una segunda sección donde están los títulos de los cómics. Para abrir una nueva sección, en la columna de la derecha, en vez de decir que queremos añadir una nueva pregunta, tenemos que decir Añadir una nueva sección. Y esta sección 2 se va a llamar cómic. Y para añadir aquí los títulos recomendados, tengo que añadir una pregunta. La pregunta la dejaría en blanco, o, como mucho, podría poner: ¿Qué cómic? O elige, elige uno de estos, por ejemplo. Elige uno de estos cómics. Podría poner también qué, qué, qué cómic quieres leer. Y aquí en las opciones copio los cómics que están aquí. ya está la segunda sección creada. Y fijaos, ahora, ¿cómo le digo yo al formulario que cuando mi alumno, alumna o familia clique en cómic, vaya a esta sección 2? Atención porque esta operación la vamos a repetir muchas veces. Estamos en, la, en esa primera pregunta. Abajo hay tres puntitos. Clicamos en los tres puntitos y le decimos ir a la sección según la respuesta. Al clicar aquí se nos abre que, si clica en cómic, va a ir a la siguiente sección. No, yo quiero que vaya a la sección cómic. Si clica en teatro, quiero que vaya a la sección teatro, que todavía no la hemos creado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A continuación, nos ponemos en, el último, en la última sección que hayamos creado y añadir sección. En este caso, está subrayado aquel verano, piruetas... Eh, da igual donde te pongas, ¿eh? Es, hay que ponerse lo último que hayas hecho, clicas en un espacio en blanco que tenga, y crear, añadir sección. Y hemos dicho que esta tercera sección va a ser la de teatro. Y en teatro, para que aparezcan los títulos, lo mismo que hemos hecho con cómic. Añadir pregunta, pero realmente la pregunta no tiene ningún sentido, solo tengo que poner aquí los títulos. Ahora sí, una vez que ya he creado la sección de teatro y que en la sección de teatro he añadido algunos títulos, si vuelvo a la primera pregunta, ya previamente he clicado en más opciones, ir a la sección según respuesta, cómic, hemos dicho que ir a la sección cómic, teatro, ir a la sección teatro. Me faltan dos secciones todavía, poesía y novela. ¿Cómo se crean? Vete al final de tu formulario y... Crea la sección de Poesía y la sección de Novela. Añadir sección. La sección de novela es diferente porque, si os acordáis del itinerario, no van a aparecer si el lector o la lectora clica en novela, no le van a aparecer aquí las novelas directamente, sino que le va a aparecer una pregunta, ¿qué tipo de novela prefieres? Y varias opciones a elegir. Y cada opción le va a llevar a una sección diferente. Os recordáis que esta era un poquito más complicada, ¿no? Pues vamos a hacerla. Tengo la sección novela creada. Y aquí la pregunta va a ser, ¿qué tipo de novela? Y aquí, por temas... En este punto, el lector, la lectora, si clica en aventuras, ¿dónde va a ir? Irá a la sección de novelas de aventuras, ¿verdad? Tengo que crearla. ¿Cómo se crea? Aquí abajo a la derecha, añadir sección, novelas de aventuras. Para que no se me olvide, voy a crear todas estas secciones. Personajes rebeldes. Otra sección se llama personajes rebeldes. Ya tengo todas las secciones creadas. Si el lector o la lectora ha llegado hasta aquí, ha elegido que quiere leer una novela, y una novela de aventuras, aquí estarían las novelas de aventuras. Uy, solo está la sección. ¿Cómo añadiríamos los títulos, las recomendaciones? Eso es, clicando en Añadir pregunta, dejamos la pregunta vacía, y aquí en las opciones ponemos los títulos, las novelas de aventuras que queremos recomendar. Si quisiera complicar un poquito más y hacer más bonito mi recomendador, aquí al lado del título podría poner una imagen, la imagen de la carátula, por ejemplo. Voy a comprobar que el itinerario está bien hecho. ¿Qué quieres leer? Si clica en cómic, irá a la sección cómic. Si clica en teatro, irá a la sección teatro. Si clica en poesía, irá a la sección poesía. Si clica en novela, Irá a la sección Novela. Vale, siguiente paso. Ha clicado en cómic y va al cómic. Y aquí están todos los, los cómics posibles. Si elige teatro, son estos. Si elige poesía, son estos. Pero si elegía novela y clicaba en aventuras, tenía que ir a la sección aventuras. ¿Dónde está la sección aventuras? ¿Cómo ir a la sección de aventuras? Ya la he creado, pero ¿dónde está? Tres puntos. Ir a la sección según respuesta e ir a la sección, novelas de aventuras. Personajes rebeldes, ir a la sección, personajes rebeldes. Ficción o fantasía, ir a la sección, ficción o fantasía. Novela corta, ir a la sección, novela corta. Y sagas interminables, ir a la sección, sagas interminables. ¿Quieres comprobar si hasta ahora ha ido bien tu formulario? ¿Quieres ponerte en la vista de el alumno o alumna, clica en el ojo, en vista previa, y así lo va a ver tu alumno o alumna. Tu nombre. ¿Qué quieres leer? Novela. Siguiente. Bien, este enlace está bien hecho porque me ha llevado a la sección de novela. ¿Qué tipo de novela? Novela de aventuras. Siguiente. Bien, y aquí me aparecen los títulos que, que yo como profesor eh, seleccionado para que lea. Desconocidos, 20.000 leguales de submarinos o el príncipe de la niebla. Queda un poco feo. Es mejor... ¿Os acordáis del anterior formulario? Aquí aparecen las, las imágenes con la carátula. Así queda más bonito. Luego, además, os voy a explicar cómo poner otra imagen aquí delante. Pero no nos distraigamos. Estamos en la vista de alumno o alumna o familia. Vale, pues voy a, voy a elegir el príncipe de la niebla. Le doy al siguiente... Y no envía el formulario, sino que me va a otra sección. ¿Qué he hecho mal? Este es un fallo muy, muy, muy habitual. Lo repito. Una vez que ya has elegido la novela que quieres leer, aquí no aparece un botón de entregar o enviar mi respuesta, sino que me aparece siguiente y me lleva a la siguiente sección. ¿Qué he hecho mal? Esto es lo que he hecho mal. He hecho mal que después... Y cuidado, que es un fallo muy habitual, ¿eh? que después de la sección de novela de aventuras, por defecto me aparece que después de la sección 6, después de la sección novela de aventuras, ir a la siguiente sección. No. Aquí se acaba el itinerario. Este es el final del camino. Entonces, aquí tengo que decirle que... habéis visto, verdad? Después de, este, de esta sección, después de la sección 6, ir a qué sección? Clico en el triangulito, quiero que sea enviar formulario. Lo mismo con personajes rebeldes. Una vez que yo esto lo rellene y ponga aquí mis títulos, quiero que enviar formulario. Con novela corta y sagas interminables también. Vale, sagas interminables, como ya es el último, de aquí directamente lo enviaría. No tengo que decirle nada. Si en novela corta se me ocurre, por ejemplo, autores extranjeros y autores y autoras nacionales. Vale pues tendría que hacer otras dos subsecciones más. ¿Se entiende el concepto de subsección? Ahora sí, voy a comprobarlo otra vez. Le doy a Vista Previa, le pongo mi nombre, quiero leer novela, siguiente, novela de aventuras, siguiente, elijo El Príncipe de la Niebla y ahora sí me aparece Enviar. Ya habríamos hecho nuestro recomendador. Gracias por tu atención, lo he explicado muy rápido, pero como es un vídeo... Vete parando en cada paso y vas haciendo tu propio recomendador. ¡Gracias!